Buenos días, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del criadero de presas canarios Irema Curtó kennels Hoy vamos a hablar de la expresión en el perro de presa canario Más bien yo empezaría por hablar del de prototipo racial del perro de presa canario y luego ya, pues más adelante sería eh, la expresión podríamos hablar de la expresión pero bueno, como he visto que con mucha frecuencia desde hace años, entre determinadas personas del mundo del presa canario, de las entre comillas autoridades eh, que rigen en el perro de presa canario, la oficialidad, que hablan de la expresión y vuelta con la expresión y llevamos años con el tema de la expresión. No cabe duda que la expresión en cualquier raza canina es importante, pero vamos a ir eh, precisando qué entiendo yo por expresión porque estoy absolutamente convencido de que muchas de esas personas, por no decir todas si les preguntan que les describan o definan la expresión en el perro de presa canario no se lo van a saber exponer, precisar entonces, vamos a empezar diciendo que el perro de presa canario debe de ser de tamaño medio, no grande ni pequeño. En el estándar que tengo yo en mi página web, en el libro que publiqué en el 91, ese estándar no es producto de un capricho mío. Ese estándar fue el producto de dos sesiones, de cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde, en la que concurrimos o participamos varias personas de Tenerife y de Gran Canaria, lo que yo diría las fuerzas vivas de, relacionadas con el perro de Presa Canario en aquellas fechas. Había una buena representación de Tenerife y otra de Gran Canaria, igual en número. Igual en número. No recuerdo si éramos cuatro por Tenerife y cuatro por Gran Canaria. Entonces, bueno, pues este estándar es aquel estándar de consenso, consensuado, matizado, perfilado. Pero ese estándar no se ha respetado a, los, a lo largo de los años, sobre todo no se ha respetado por parte del club oficial con sede en Tenerife que llegado un momento pasó a ser en el momento de registro por la FCI eh, Club de Español del Dogo Canario y ante notario, como ya he expuesto en distintas ocasiones, ante notario se cambió el nombre del club y de la raza que representaban. Eso no significaba que el perro de presa canario pasara a ser, grosso modo, en su totalidad, el perro, o sea, el dogo. Sino seguía siendo perro de presa canario. Y fuimos, no pocos, los que seguimos con esa denominación, afortunadamente. Y el tiempo nos ha dado la razón. Eh, pasados 10 años, ese club que ante notario cambió de nombre a Dogo Canario y club que representaba al Dogo Canario, ha tenido que recoger amarras y después de 10 años y volverse a denominar perro de presa canario, eh, y reconocer, o sea, tenía que haber reconocido el, el estándar de aquel consenso, pero no lo ha hecho. Y parece ser, por lo que tengo entendido, eh, tiene que reconocer el perro de presa canario negro, de capa negra, y ajustarse al estándar de aquella época porque ese estándar se modó primero que no lo respetaron eh, ellos como venían haciendo ya desde el principio eh, le negaban la razón de ser a las manchas negras eh, perdón, a las manchas blancas en el perro de Presa Canario y la capa negra entonces para ellos tenían que ser sólidos capa atirada le llamaban en ningún momento capa bardina cuando no es lo correcto eh, en Canarias se estila desde hace siglos la denominación, el uso de la palabra bardina en el campo, entre ganaderos, entre perreros en todas las islas se le llama capa bardina excepto en una partecita de Tenerife que es la zona de la laguna que el club hizo propia y ha seguido eso por iniciativa expresa de don Manuel Martín Bettencourt que fue secretario del club presidente del club en dos ocasiones cuatro años más cuatro años y él fue el que fue imponiendo ese, esa denominación que no es la correcta es capa bardina sostengo, vengo sosteniendo con una buena base que es bardino y no verdino y que verdino es una degeneración de la capa bardina y la capa verdina la denominación verdina no aparece en ningún texto en ninguna parte pero sí capa bardina y barcina y verdugo y la garteada cuando las rayas son separadas. Quede esto de entrada bien claro. Y todas aquellas personas que quieran aceptar estos términos que son los correctos, pues le harán un favor a la historia, es un reconocimiento de la historia de los perros canarios porque capa bardina se le llamaba o perros bardinos de capa bardina no solamente al perro majorero o perro de ganado majorero o perro de la tierra como realmente se le ha llamado siempre en Fuerteventura y si esa raza de perros la aceptamos como originaria de Fuerteventura es bardina la capa de aquel ejemplar de esa isla de perro de ganado que sea bardina, porque los perros de ganado no solamente eran bardinos, los había negros con patas bardinas, los había color barquillo, eso está documentado, eh, y con manchas blancas, en la capa bardina también se daban las manchas blancas, lo que ocurre es que con el tiempo, con las décadas, con el abandono de la raza, pues... Y con algunos conceptos equivocados que se han ido imponiendo, eh, han ido seleccionando un tipo de perro de capa bardina y llamándoles bardinos majoreros, cuando eso no es correcto. Cuando hablemos del perro de ganado majorero, que haré un vídeo completo o dos, ya veremos, según la extensión quizás lo haga en dos partes. Tengo trabajos publicados de hace muchos años sobre el perro de ganado majorero, un estándar incluso de cuando fundamos nosotros en Tenerife el club español del perro de ganado majorero, que después por cuestiones que ya vendrán al caso dejamos inactivo ese club y pasó a regir el de Gran Canaria presidido por don Antonio Cardona Sosa y luego la oficialidad pasó con el tiempo a Fuerteventura, pero ya sobre eso eh, nos extenderemos ahora sigamos con el perro de presa canario entonces el perro de presa canario vamos a describirlo eh, en grandes trazos precisos de cómo debe ser el ideal en un vídeo anterior yo hablé del perro de presa canario real del que abunda esa heterogeneidad que existe en Terife, en Gran Canaria, en Fuerteventura, en fin, en el resto de las islas, en la península y en varios países, en el extranjero, en cualquier país Europa, en fin, no hay homogeneidad, pero hay que atenerse al estándar y yo sigo manteniendo y como yo otras personas, otros criadores en y fuera de Canarias, debemos atenernos, ajustarnos, al estándar producto de consenso y el club español del perro de presa carrera, el que representa la oficialidad debe, represent digo, debe ajustarse a ese estándar de lo contrario incumple, incumple lo que le obliga el club oficial porque el club oficial se supone que tiene que representar la raza ajustándose a ese estándar no a otro, no pueden bajo ningún concepto ir ajustando el estándar al perro que a ellos les va saliendo con el tiempo, no, el estándar es inamovible y sólo cada 10 años o más debe de retocarse en aquellos aspectos que se ven Necesar, que se ve necesario porque la raza ha ido evolucionando a mejor no porque la raza ha ido evolucionando entre comillas eh, evolucionando o saliendo eh, mejor dicho según el perro que les ha ido saliendo y eso se está viendo y hay personas del club oficial que representa a la raza, que es el afiliado a la Sociedad Canaria Española y a la FCI, nosotros los diremos Curto no, porque nosotros cuando pasaron a Dogo Canario nosotros no salimos de la oficialidad y empezamos a inscribir nuestros, nuestras camadas en el United Kennel Club de Estados Unidos, respetando el estándar en todo momento, todas las capas, incluida la negra. Bueno, voy también a referirme a los clubs, o club, básicamente, porque que represente en Gran Canaria, me he enterado que por lo visto todavía hay dos, uno el mayoritario y el otro... Bueno, tampoco se han ajustado el estándar, tampoco se han ajustado el estándar, porque siempre que yo he ido a Gran Canaria a ver perros, durante largos años, me he encontrado siempre y en todo momento con la desagradable sorpresa, de que aquellos perros eh, tampoco se ajustan al estándar. Una cosa es lo que se diga y otra cosa es lo que se haga. Otra cosa es lo que les va saliendo. Tampoco se ajustan al estándar. Entonces, ¿cuál es el prototipo racial del perro de presa canario? El ideal eh, voy a describirlo y me ajusto al estándar que tengo yo aquí en mi mesa del libro que publiqué en el 91. Aquí dice, alzada a la cruz, 59-64. Fíjense que hay un margen importante entre 59 y 64 todos aquellos perros de presa canarios que estén dentro de ese, esas, esos, eh, esas alzadas 59 a 64 es correcto de 64 más arriba ya no es correcto si algún ejemplar excede se excede de 64 tiene que ser poco y que sea muy típico que se ajuste mucho al resto de los parámetros de la raza y menos de 59 ya se puede considerar tirando a pequeño un centímetro menos uno y medio menos si el perro es muy típico es válido o sea que es válido un poco por debajo y un poco por encima de esas alzadas en las hembras 55 55 y 59 ese es las medidas esas son las medidas y las medidas ideales que existen es el punto intermedio es decir de 54 a 64 de 59 a 64 el intermedio es el ideal pongamos pues 60, 61 es muy bien, está muy bien Y en las hembras, pues lo mismo, el término medio 57 es el término medio Cuando hablamos del pastor alemán, que a mí siempre me ha servido Como ejemplo, a seguir, aunque es otra raza distinta Pero los parámetros que establecen son muy importantes 60-65 el máximo y pone el ideal 62 y medio muchas personas que se las dan de entendidas incluso entre criadores alemanes y los conozco conozco a muchos, he visitado muchos criaderos en Alemania durante años de los mejores pues el término medio en los machos es 62,5 y algunos lo consideran pequeño pero no es pequeño la funcionalidad es la que cuenta no hay otra y ese es el término medio y no se admite más de 65 de 65 en adelante no apto aquellas personas a las que le guste el pastor alemán grande y pasado de talla me parece muy bien, pero no para la reproducción. Entonces yo, refiriéndome al perro de presa canario, digo que estas son las, las, las alturas ideales. Y ahora vayamos a los pesos. Peso 42, 50 kilogramos. Vayamos al término medio, pues entonces serían unos 47-48 kilos. Un perro con 53 centímetros es un perro grande, grande. ¿eh? Nosotros hemos radiografiado ahora hace dos semanas un perro, para mí excepcional, no el perfecto. El perfecto no existe. Ese perro ha dado, si no recuerdo mal, grado A, y pesó peso, con 14-15 meses, que tendrá ahora aproximadamente, 15-16, eh, 53 kilos. Es un perro grande, se lo garantizo. Entonces, cuando hablamos de 55-56, 58-60, estamos hablando de gigantes. Ese no es el perro de presa canario. No debe ser el ideal, ni muchísimo menos. No debe serlo. Y el que los tenga, y en mi caso hay dos ejemplares sementales de 60 kilos, hay que cruzarlos o hay que aparearlos, previo estudio, detenido, con hembras medianitas. Yo siempre digo hembras medianitas, muy correctas en todos los sentidos. Y teniendo en cuenta la genealogía que hay detrás, porque si la genealogía que hay detrás, los ancestros inmediatos son grandes, no cruzarlos. Esos machos grandes hay que reservarlos para hembras tirando a pequeñas, muy típicas, pero a pequeñas, para que nos den el término medio. Y del producto, elegir el término medio. Eso vaya para todos los criadores. Así lo entiendo yo y me parece que es lo ideal 59, 64 64 es un perro grande Pero grande 59, un buen perro eh, Luego, hembras Perdón, estoy en la alzada, ahora me estaba yo confundido, se me pasó la hoja 42, 50 eh, 50, 55 es un perro muy grande 53 es un perro grande 50, como era Godo de Curtó, Es un perro, un peso muy bueno En las hembras, 38-45 Una perra con 45 kilos es grande Vayámonos al término medio entre mis clientes me he encontrado a veces que he tenido que pelear con argumentos a favor del término medio me viene ahora a la mente me viene a la mente varios porque hay una tendencia al perro grande hace poco se ha dirigido a nosotros me parece que un señor de Brasil me está pidiendo perro grande, grande vale y eh, yo procuro seleccionarles eh, perros que tiendan cuando son cachorros me da la impresión que podan, podrán ser perros grandes Pero cuando digo grandes 53-54 kilos está muy bien De lo contrario nos vamos ya a los perros tipo mastines Mastines ingleses, mastines españoles, mastines napolitanos Bullmastiff grandes que la mayor parte de los bullmastiff no son grandes, son término medio, que es lo ideal. Y eso es lo que yo preconizo para el perro de presa canario. El, pez, perro y alza, digo, el peso y la alzada ideal. Y no salirse de ahí, porque de lo contrario echamos a perder la raza. Todo criador que sea adiestrador, y son algunos en Alemania, bueno, en el resto de países de Europa... Y de, de, de Estados Unidos sobre todo, que es donde más se da el adiestramiento Hay buenos adiestradores Yo los veo que trabajan con ellos, algunos con perros nuestros Muy buenos, de tamaño medio Y funcionan muy bien en el ataque y la persecución A larga distancia, en la caza del jabalí Y aquellas personas aficionadas a seguir utilizando el perro de presa canario Que todavía se dan algunas personas en Canarias y fuera de Canarias, con el ganado vacuno, el término medio, no más, porque el término medio, por ejemplo, el perro de 50 kilos se mueve con mucha más facilidad en el adiestramiento, en el ataque a distancia, y cuando tienen que trabajar con ganado vacuno, lo mismo, y cuando tienen que trabajar con el jabalí. En caza de jabalí, en Europa, en la península ibérica, yo tengo perros, gente que tiene para la caza del jabalí, me piden algunos para caza de jabalí. En Estados Unidos, un ejemplar de curto ganó el primer premio en, en caza del jabalí en campo abierto. Y en recinto cerrado, en los espacios grandes, un hijo de un perro nuestro ganó el campeonato de Estados Unidos también. Y eso es muy importante. En cambio, los perros grandes, aunque sean ligeros, y yo los tengo y los he tenido se mueven bien pero no son igual no se mueven igual y cuando uno los trabaja en adiestramiento ataque a 50 metros por ejemplo a distancia a 25 metros a 30 metros un ataque y repetir y repetir y volvamos a repetir estos de 50, 52, 53 aguantan el resto ya tienen más dificultades ¿Qué es lo que les ocurre? Les ocurre, por ejemplo, a muchos, eh, a muchos eh, Rottweilers, que yo trabajé, algunos Rottweilers, eh, en ataque y defensa y obediencia, que no se pueden comparar a los eh, perros de presa canarios de calidad en absoluto. no se puede, Un perro de presa canario, yo he tenido aquí, los tengo, que aguantan una y otra y otra y otra sesión, y aguantan mucho más que el Rottweiler, tienen mucho más pulmón, pero ¿de qué tamaños? 50, 52, 53 kilos, no más. Entonces, volvamos. Descripción de conjunto del perro de presa canario. Perro medio, en alzada y en peso. Se le describe principalmente, como todas las razas, en primer lugar la cabeza. Cabeza tirando a cuadrada lo que algunos llaman cuboide el cráneo ancho y el morro ancho longitud equivalente 6 a 4 esas son las proporciones entren en el estándar de la raza en mi página web y lo verán y lo podrán estudiar detenidamente no me lo invento yo ahora en este momento, no bien el perro de presa canario que tenga el cráneo ancho y el caño nasal tirando a estrecho no es el ideal. El cráneo ancho sin depresión nasofrontal, sin stop, no debe darse la depresión nasofrontal. Eso dejémoslo para los mestizos de bulldog inglés, de Mastiff en muchos casos, de mastín napolitano... De boxer, que se ha utilizado muy poco en Canarias, que yo sepa Pero esos, son, esos cruces son los que dan esos cráneos Entonces, si el perro tiene el cráneo ancho Los orbitales alejados uno del otro El canal frontal, canal entre orbitales Debe de ser profundo y sin stop Ténganlo muy en cuenta atiendan a lo que les estoy diciendo porque hay personas que es que me, lo, me encuentro con eso, que me lo plantean constantemente y me vuelven a preguntar y vuelven a preguntar no, mírenlo en la página web miren en nuestro estándar en la página web está el estándar el canal frontal abierto no hay depresión nasofrontal no hay stop eso no es típico en el perro de presa canario y el cráneo tirando no a convexo sino a plano y el occipital apenas perceptible. Y el morro y el caño nasal ancho. Bien, los ojos. Los ojos oblicuos no son los ideales. Que se dan, sí. Pero tenemos que ir perfeccionando el perro de presa canario real para que se aproxime al ideal. Los ojos grandes. Que cuando miran, impresionan. Son grandes y tirando a redondos, no oblicuos, que se suele dar bastante en los productos descendientes en, en generaciones, las que sean del American Pitbull y el American Stafford. Cuidado con eso. Bien, entonces, eso es el típico, el estándar. Estándar viene del inglés. A mí me gusta más el prototipo. La, de, la descripción es la definición, es prototipo. El prototipo racial es esta: el perro de presa canario que se ajuste a la, a la altura y a la longitud eh, y al peso. Ahora vamos a la, a la longitud, eh, pero que la cabeza no se ajuste a lo que estoy hablando, no es presa canario. El costillar amplio, sí, y profundo, sí que el costillar llegue hasta por debajo, ligeramente por debajo del corvejón, eh, del codo. Entonces, eh, ese es el, no del corvejón, sino del codo, corvejón es atrás. Por debajo del codo, un poco más abajo del codo, ese costillar es el correcto. La amplitud nunca de barril, nunca, jamás. Amplio, simplemente, y profundo. La longitud... Del perro de presa canario es siempre más que la altura a la cruz. Es decir, 4 o 5 centímetros más es lo correcto. Y la altura de la grupa más en un centímetro y medio o dos más alta que la cruz. Puede ser también la misma altura en la cruz que en la grupa. Lo deseable, lo ideal... Es que sea un poco más alta la grupa que la cruz. Y que parezca cargado de espaldas. Porque tiene el pecho ancho. Visto desde el frente, por delante, se le ve el pecho ancho. Amplio. No junto de brazos. No estrecho. Ese es el ideal. Entonces, angulaciones anteriores... Tiene que ser bien angulado delante. Y cuando camina, que recuerde a los felinos superiores. Y de atrás, medianamente, angulado. No muy angulado. No muy angulado. Y no escasamente angulado. Los cruces de Bullmastiff, en su gran mayoría, los que recuerdan, porque tienen que haber varios, eh, varios detalles que nos lo que nos los delaten, las angulaciones posteriores escasas, la máscara en los colores arena y colores leonados o capas leonadas, eh, que circunda los ojos, eso es debido al bullmastiff, no al perro, de, eso no es típico en el perro de presa canario. Es mejor que se quede con la máscara un poco escasa que no que circunde los orbitales. Entonces las angulaciones medias atrás y de delante que tengan angulaciones considerables para que lleven un paso largo al caminar y un trote largo al caminar. Los pesos ya los hemos visto, la altura de la cruz también, la altura de la grupa también, la amplitud de costillar, la profundidad de costillar y la cabeza que es la que define a las razas. Pastores alemanes, los malinois, pastores alemanes, digo los pastores belgas malinois, hay otras razas malinois, estamos hablando, hablando ahora del malinois, está el terburen, está el groenendal, bien, estamos hablando. Entonces tienen que ser ajustados, el estándar, el real al ideal, si no estamos lejos de la raza, estamos muy distantes de lo que debe ser el perro real. Entonces, ahora vayamos a la expresión, esa expresión de la que tanto se habla. Y yo pregunto, ¿qué entiende usted por expresión? Si todas estas características, este prototipo racial no se da, no hay expresión. Porque la expresión está la expresión de conjunto, cuando usted mira al perro de perfil. En diagonal, de frente al perro o la perra de presa canario, verá usted en su conjunto una expresión, en su conjunto unos caracteres morfológicos, fenotípicos, que no se dan en el resto de las razas molosoides. Y no hablemos del resto de las razas que no son molosoides entonces eso es la expresión no solamente en la cara es el conjunto y cuando el perro mira si tiene el morro ancho no hay expresión posible y un detalle que yo intencionadamente he dejado para este momento los músculos de los laterales de la cabeza, los maseteros. Si los perros llamados presas canarios tienen lo que yo suelo decir quijada de burro, no tienen los maseteros desarrollados, esos perros no se pueden considerar típicos presas canarios. Y por más que digan que esos perros tienen son típicos, muchos de los perros de presa que crían socios, no desde ahora, desde hace años, ha sido así, porque no lo han tenido en cuenta, o que no se han dado cuenta, o que los perros les han salido de otra manera. No tienen los maseteros bien desarrollados y no tienen los caños nasales Anchos, entonces no pueden tener la expresión del presa canario en internet he visto no es porque yo los haya buscado, no me han comunicado, mira ha salido una, una entrevista que le ha hecho un señor de Serbia a Manuel Martín betencourt otro me dice, mira que ese mismo señor le ha hecho una entrevista a Ricardo Oramas luego me han dicho mira que le han hecho también una entrevista a Antonio Gómez Ramírez estas personas constantemente se refieren a la expresión como si allí estuviera la llave el secreto de la raza no estas personas en ningún momento hablan a conciencia, a sabiendas de que la cabeza debe ser cráneo ancho, orbitales separados, porque si no es ancho el cráneo no es posible. Y el, el caño nasal ancho, los ojos grandes y los maseteros bien desarrollados, bien desarrollados. Esas características no se dan en la inmensa mayoría de los perros de presa canarios que, que crían los socios del club. Y algunos que fueron socios ya no lo son. Y algunos que los criaban y ya no crían. La, inmenso, la inmensa mayoría de esos perros. Y podría mencionar campeones de monográfica, campeones de, de España, campeones internacionales, que esos parámetros. No se cumplen en esos perros y en esas perras Pero es que en Gran Canaria La inmensa mayoría de los perros de presa Tampoco se ajustan a esos parámetros Ese prototipo racial no se, cum no se cumple No ahora, antes tampoco Antes tampoco, pongamos el dedo en la llaga Voy con esto a decir, o pretendo con esto decir, que mis perros de presa canarios, en su totalidad, cumple ese estándar, ese parámetro. No. Pero no les quepa la menor duda que la mayor parte de ellos sí. Y he hecho un esfuerzo enorme, una constante en mi labor para que eso se vaya cumpliendo cada vez más. No pierdo de vista nunca el estándar de la raza, el patrón racial, cabeza cuboide, cabeza cuadrada, o sea, cráneo ancho, mejor dicho, caño nasal amplio, maseteros bien desarrollados. Y los belfos, vayamos a por los belfos, no colgantes, abiertos, babeantes cuando se mueven. Cuando hay un poquito de calor o no haya calor, ya enseguida están babeando y la baba se les escapa por los, por los belfos caídos, abiertos. Tenemos que tender a los belfos recogidos, los perros que en su haber tienen majorero, perro de ganado majorero, atrás. En su gran mayoría tienen los Belfos recogidos, no tan grandes, no tan abundantes. Los Belfos más colgantes que yo he visto han sido en Perros de Gran Canaria, por lo que de atrás arrastran de Mastín Napolitano. Y en Tenerife también se dan los Belfos colgantes. Eso no es deseable en el perro de Presa Canario. Se da en el perro real, en Gran Canaria y en Tenerife. Y en el resto de las islas, los perros que hay proceden de Gran Canaria y de Tenerife. Porque en, Gran digo, en el resto de las islas, los perros iban de Tenerife y de Gran Canaria, especialmente de Gran Canaria. O sea que los perros que hay en, Gran en, en La Gomera en Lanzarote, en Fuerteventura, en El Hierro, en La Palma, de Presa Canario, proceden de las islas mayores, como se conocen aquí en las islas, en, mejor dicho en Canarias, de Gran Canaria y Tenerife. Entonces, todos esos perros que no se ajustan al estándar, no están por consiguiente dentro del estándar, no se aproximan siquiera. Por consiguiente, muchos de esos perros no podrían ser considerados típicos y muchos de los perros que hay fuera de las Islas Canarias en el continente europeo en la península y en América muchos tampoco se ajustan al patrón, patrón racial algunos importados de las Islas Canarias muchos sí se ajustan al estándar no vayamos a decir que no pero algunos no, y eso hay que tenerlo en cuenta, criadores de Europa, criadores de América, estándar, patrón racial, cuando cruzamos una perra con un macho, pensar en el producto, que sea el patrón racial, el producto son los cachorros, y esos cachorros tienen que aproximarse al estándar. Si los padres estaban un poco alejados, pues hay que ver que se aproximen al estándar. Y aquellos ejemplares que nada o muy poco tengan que ver de Norteamérica o de América en general y de Europa en general, que poco o nada tengan que ver con los perros de Canarias pero que les llaman canarios, presas canarios, porque así los pueden vender mejor. Pues no son presas canarios. Esos azules que yo veo en internet no son presas canarios. No lo son. Y si algún perro de presa es caoba, tampoco lo es. Y si alguno de esos caobas desciende de algún perro de Iremacurto Kennels, tampoco lo es. Todo aquel perro que nazca con unos caracteres morfofenotípicos, donde está incluida la capa, no están dentro del estándar, aproximado al estándar o ajustadito al estándar, no se puede considerar presa canario. Nazca en mi criadero, nazca en Brasil, en Canadá, en USA, en ningún país de Europa, de, América, de Hispanoamérica, no. Ningún pastor alemán que nazca en, Amer en Alemania, en Europa o en América, que no se ajuste al estándar por muchos genes que tenga de pastores alemanes de Alemania en un 100% si no se ajusta al estándar fuera del estándar así se hace en Alemania los perros además cuando hay dudas hay que pesarlos y medirlos lo he dicho siempre y cualquier persona que me conoce y que ha estado por aquí, por mi criadero, recientemente, hablamos largo y tendido sobre ese particular. Ajustarse al estándar, al patrón racial. Señores de Tenerife, incluido Manuel Curto, gracias. Señores de Gran Canaria, críen por libre o afiliados a uno de los dos clubes, tienen que ceñirse a ello me he referido a estos expresidentes entrevistados por este señor de Serbia que hablan hablan del estándar de la expresión pero no se centran en el estándar y encima empeñados en que la capa negra no, porque viene de cruces. El perro de presa canario, señores, Manuel Martín Betancur, Antonio Gómez Ramírez, Ricardo Oramas, Miguel Ángel González, alias El Pichón, que no lo he visto entrevistado, pero me imagino que aparecerá por ahí, que fue presidente en dos ocasiones del club. Ricardo Oramas ha sido también presidente del club no sé si cuatro años u ocho años Antonio Gómez Ramírez que dice que fue presidente porque lo obligaron y que fue juez porque lo obligaron señor don Antonio Gómez Ramírez usted entró porque le interesaba podría hablar largo y tendido don Antonio Gómez Ramírez que habla de la de la de los eh, papeles falsos que eso él no se lo atañe, por supuesto bien pero me imagino que sí que lo tendrá en memoria no ha sido ningún ejemplo como presidente del club del perro de presa canario para la cría de la raza su honradez ha dejado mucho que desear su ética y su moralidad mucho que desear el resto de los presidentes Don Pedro Miranda, pero de, por cierto, yo no me acordaba el otro día del nombre, el señor Miranda, no puedo hablar de él, no lo conozco. Me consta que no tenía mucho rodaje en el mundo del presa canario. Parece ser que ya quería poco. Vale, muy bien. No voy a hablar de él, no puedo hablar de él. De los otros señores sí puedo hablar. La expresión es el conjunto de la raza. La mirada, la cabeza... Ese conjunto, ¿eh? con el tronco, con las extremidades, la cola, todo eso es la expresión. Y todo lo que no se ajuste al estándar ideal, está lejos del estándar, más o menos. La mayoría lejos del estándar. ¿Qué ha ocurrido aquí? Aquí lo que ha ocurrido es que la oficialidad, con mucha frecuencia los premios a los campeones se les ha concedido injustamente, mejor dicho, no justamente, por amiguismo. Y eso no debe ser así. Cuando un juez juzga, tiene que tener en su cabeza el estándar. Y el hipómetro, perdón, y el cinómetro al alcance de la mano y la báscula para pesar cuando haga falta, cuando hay alguna duda. Y la cinta métrica también para medir el perímetro torácico, el cefálico, cuando ha hecho falta. Y en muchas ocasiones eso no se ha cumplido, mejor dicho, no se ha cumplido nunca o casi nunca. Agustín López Melo me ha dicho que un día le vieron medir el perro me parece perfecto don Agustín pero de resto usted tampoco ha juzgado como debe juzgar lamento mucho, no es que me erija como juez hablo como criador que algo significa en el mundo del presa canario aunque a algunos les pese que yo esté como criador pues bien el perro de presa canario lo hacemos todos todos los que criamos estamos involucrados y ese es el perro de presa canario no me lo invento yo está en el estándar y la capa negra está en el estándar señores y si la capa negra es producto de cruces pero que está en toda la tradición desde hace siglos en Canarias el perro de presa canario todos los ejemplares son producto de cruces y da lo mismo de dónde venga la capa negra o la capa leonada o la capa arena. Yo siempre he dicho la capa arena se introdujo con el cruce de Bullmastiff. Por supuesto que la capa leonada viene básicamente de otras razas. La capa arena viene del Bullmastiff. La capa leonada de los cruces que se han hecho en Canarias pocos son descendientes los leonados del bullmastiff porque lo más que se ha cruzado ha sido bullmastiff de capa arena que es lo que predomina bien y la capa bardina abigarrada como se suele decir el campo ¿eh? bardina no verdina y tampoco eh, lagarteada cuando son las listas separadas es lagarteada que luego por influencia de la cinofilia moderna inglesa, anglosajona le llaman atigrada, de taiga, pero los ingleses también tienen el equivalente a la capa bardina, que es brindel. Y brindel significa esto, que nosotros entendemos como capa bardina, barcina del árabe bagaraxa, bardina de origen incierto, que está en España, incluido Canarias, desde el siglo XV, y seguramente que es mucho más antigua. Y en el diccionario de Corominas sí, y Pascual se dice Bardina de origen incierto, Barcina del árabe Baraxa. Y eso no se lo inventa Manuel Curtogracia. Está ahí en los textos. Y los textos tienen su peso específico. La capa verdina no tiene ningún peso específico, por más que se empeñe don Manuel Martín Betancur. Y eso tiene que desaparecer de la oficialidad. Porque si no los que estudian la historia, el pasado de los pueblos, de las costumbres, de los nombres, de la lengua, pues no sé qué es lo que pensarán de estas personas que se empecinan en capa verdina. Eso no tiene ni pies ni cabeza don Manuel Martín Betancourt. Y las personas que le llaman verdino, pues porque han oído que se le llama verdino, no tienen culpa de nada. Pero sí son culpables esas personas que se han empecinado en que se llame Verdino porque se le ha metido en el gorro. Don Polo Acosta, como ya les referí, y a muchas otras personas que yo entrevisté, ganaderos, gente del campo que sabían de lo que hablaban, no un señor de oficina que no tenía ni idea. Estos me decían a mí, don Manuel, capa Bardina. ¿Usted no ha visto la yunta de, tolo, de toros de, de Tato Mesa? Pues eso es bardino. ¿Y los perros son bardinos? Claro que sí. Todo esto que estoy exponiendo, hablando del, de la expresión, del prototipo racial, es para que quede constancia que ya todo eso está, ha sido expuesto por mí en artículos y está en el libro del 91. Y hay que abundar, por lo visto, más sobre el tema para que cunda, no el pánico, sino el conocimiento. Y para que se deje ya de lado eso de capa verdina, porque el perro de presa canario y la cultura que lo rodea es esto que yo estoy exponiendo. Exactamente esto es el perro de presa canario. Y capa verdina puede ser un perro de presa canario, un perro de ganado majorero, un mastín español... Un mastín inglés, un mastín napolitano, un dogo alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Señores de Europa, señores de América, formamos toda una humanidad y la cultura nos es común. En el inglés brindel, en español bardino, no sé cómo se dirá en las distintas lenguas chinas. Pero sí que puedo decir que los 500 y pico millones de habitantes de habla española pueden decir bardino, barcino, sin error a equivocarse, lagarteado, cuando son las listas, las líneas oscuras separadas. Y en la península, he hecho estudios en la península entre ganaderos, alagartado que equivale al canario lagarteado entonces esto es el perro de presa canario y las capas con las que contamos en nuestros días son leonado con máscara negra arena con máscara negra pero cuidado tanto en el leonado como el color arena esas máscaras negras que luego llegan hasta los ojos y los circundan, no es típica bien, sigamos bardino en sus distintas tonalidades bardino oscuro o negro bardino grisáceo o gris que da esa impresión que es grisáceo pero que no lo es, el fondo no lo es bardino dorado, sí porque el pelo es un poco dorado y eso no es un invento de Manuel Curtogracia, es una realidad en el perro de presa canario real, en todo Canarias y fuera de Canarias, se transmite generación tras generación. Entonces, bardino oscuro, bardino dorado, bardino gris, luego está la capa negra, en los bardinos estos también se da la capa, digo perdón, la máscara negra pero en muchos de esos ejemplares se da la capa bardina sin la máscara negra hay que desecharlos por eso no, aparece con mucha frecuencia no solo en mi criadero no, no, en todo Canarias y fuera de Canarias bien, y la capa negra negra no negra tirando a ratón eso no es negro estamos hablando de negro azabache y a mí me gusta decir cuando son negros de verdad como ala de cuervo o como el cuervo esa es la capa típica del perro de presa canario esa y esa es la capa que se aprobó en su momento y es la que rige también para la oficialidad del club lo que pasa que no acatan el estándar lo modificaron. Ya el, el, el de consex, consenso de su día, de antes de llegar al cambio de nombre, a Dogo Canario, el Antenotario, eh, tampoco la aplicaban. Es que desde el principio no aceptaban las manchas blancas, la capa negra. ¿Por qué? ¿A quién se le metió en el gorro o en la cabeza de que eso no era típico? A don Manuel Martín Betancourt. Ni ofendo, ni falto el respeto, ni es mi pretensión esa es la realidad y cuando uno habla de la realidad no tiene que, os, que esconderse o callarse por miedo no hay que temer a la verdad, la verdad es esa entonces él creó una escuela, este señor creó una escuela, ¿quiénes eran los discípulos? pues los discípulos eran los que estaban en torno a él, Miguel Ángel Pichón pero Miguel Ángel Pichón Bajo mi influencia en Gran Canaria, cruzó una perra de presa con un perro de presa negro de Gran Canaria, negro azabache, de un amigo mío, porque ellos estaban desesperados en el fondo por tener capa negra. Lo que pasa es que el club nunca se preocupó por la capa negra. Y como no eran verdaderos criadores, pues no llegaron nunca a criar realmente presa canaria, con arreglo al estándar. Y en su casa nació una camada de cinco cachorros y dos eran de capa negra, si no recuerdo mal. Y los otros tres, no sé si eran de capa bardina o capa tigrada. No recuerdo si era capa bardina o capa tigrada. Y don, don Miguel Ángel Pichón, presidente del club, que fue en dos ocasiones, me llamó a mí a mi casa por teléfono para que yo le hiciera el favor de ir a su casa a elegir su cachorro de capa negra para él quedárselo, este señor no tenía los conocimientos y recurría a mí y verá este vídeo me imagino yo y como el otro del club y verán que no miento y yo fui a su casa a seleccionar el cachorro que a mí me pareció más típico y además de capa negra luego no sé qué es lo que pasó pero yo le dije este es tu cachorro y punto ¿Por qué el club no siguió con la capa negra? Pues porque no lo tenían. Y entonces, como no tenían capa negra... Bueno, voy a hacer un, un paréntesis. Ellos tenían, en un momento determinado, tuvieron la, la feliz idea muy clara de que iban a criar capa negra, porque estaban al estándar, e iban a meter Pitbull. Que me desmientan si estoy, si estoy mintiendo. ¿Quiénes? Pues Manuel Martín Betancourt y Miguel Ángel Pichón. ¿Qué pasó? Que no llegaron a hacerlo. ¿Por qué? Porque no son criadores. Y no metieron American Pitbull ni metieron nada. Siguieron con lo que tenían. Y punto. Y se acabó. Claro, yo me imagino que verían una dificultad, primero, en conseguir un American Pitbull de capa negra, negra, porque el American Pitbull se da mucho ratón, y no llegaron a cruzar. Y luego siguieron con el empecinados con que capa negra no, porque no, porque no. Y todavía en estas entrevistas, Manuel Martín Betancourt, ahí están en internet para que todo aficionado lo pueda ver, que vean que no miento. Manuel Martín Metencourt hablando de que es un retroceso. ¿Un retroceso? ¿Qué es un retroceso para él? Entonces habría que quitar todos los perros de presa canario. Como yo ya publiqué hace años en un artículo. Si la capa negra viene del dogo alemán, ¿el resto de las capas de dónde vienen? De perros de presa canarios del siglo XIX, siglo XVIII... ¿Siglo XVI? No, no, ni en Gran Canaria ni en Tenerife, viene de lo nuevo que metimos en los años 70, y punto, y no hay más, todavía hay una tendencia, hay como un complejo, como a ver si cuela, eh, bueno, era de unos perros tanto en Gran Canaria, y eso también lo dicen algunos de Gran Canaria, amigos míos, Vuelta otra vez con los perros de atrás, de Juan Santana, de no sé quién. No, no, no, no, Juan Santana yo lo conocí personalmente. Estuve en su casa, estuve en su finca, en un par de ocasiones. Y más. Y lo que yo hablo no es paja, lo que hablo es verdad. Y Juan Santana, lo que crió, no regó la isla del norte al sur con perros de su criadero. No, no, señor. Cuando yo empiezo en el 73 a aficionarme y antes, y yo visito con Javier Cabrera Pereira, que me acompañaba, no había perros de presa. Y Salvadorito tenía uno, que tenían su cuartito de guardián en lo, allí en donde se hicieron los nuevos depósitos comerciales, ese era el único ejemplar que yo logré ver. Nadie más tenía. Y yo visité bastantes personas. Y a la vuelta de Venezuela, que estuve un año, como se ha podido ver en mis vídeos y en mis artículos, eh, y yo visité todo lo que pude y más. En Gran Canaria, en Tenerife y en el resto de las islas, quitando la palma que siempre, como dije, me caía tras mano. Bien, no había nada, no había nada. Todo es producto de lo que se empezó a acoriar. En Gran Canaria, no voy a abundar más en el tema, con los mastines que trajo eh, Gustavo Rodríguez, los dogos alemanes y los eh, que los tenía Juan Santana ya, metieron a Juan Santana entonces, fue cuando lo metieron, que ya es otra época, que nada tiene que ver con la que yo conocí y con lo que había criado anteriormente. Y entonces Juan Santana con Fernando de Lorenzo, en la finca de Plataneras que es subiendo a la izquierda en una curva hacia Arucas, allí metieron los mastines napolitanos metieron los dogos alemanes y metieron eh, mastín inglés y el stafford y una perrita majorera y cruzar y cruzar para sacar perros para las pechadas y allí pues eso es lo que había y no había otra cosa y bulldog inglés todo era eso y de lo que había tenido Juan Santana no tenía nada y el perro que adistró Juanito eh, Pepito Ojeda de Galdar, hermano de Piba de una camada anterior, probablemente Juan Santana sacara dos camadas y no más otra es a lo sumo y eso fue todo, luego sí luego con Fernando de Lorenzo allí en la finca y Manolito Alemán arriba en la, en la finca que yo estuve y en su casa y en su casa con Santa Ojeda años atrás cuando compré el Bobby, todo esa es la historia no es otra, no nos inventemos más y de los años 70 para acá y punto entonces, ¿cuál es la idea fundamental? ¿Cuál es el argumento fundamental de no aceptar? Es una estupidez. Eso no se le ocurre más que a una persona que no tiene. Iba a utilizar una palabra que no voy a utilizar. Que, que no es honrada. Que no se acoge a la verdad. Qué es la realidad? No hay más verdad que la realidad. Y la realidad es que la capa negra, la capa bardina, la capa leonada, la capa todas estas capas son producto de cruces y punto. ¿Qué ocurre? Que la capa negra no porque lo dice Manuel Curtó, pero si no es Manuel Curtó el que se ha inventado lo de la capa negra. Manuel Curtó se ha ceñido a la tradición, nada más. A la tradición y aunque no tengamos los perros de antaño de hace 60, 70, 80 años, de siglos pasados pero si la tradición nos dice que había capa negra, leonada, bardina que eran producto de cruces en los épocos de las peleas porque de siglos pasados de los perros descendientes, de los conquistadores españoles de los colonos, de eso no te, nos tenemos ni la más remota idea nada se les nombra, sí y no se dice cedulario, señores míos en los acuerdos de los cabildos de Fuerteventura y de Tenerife Acuerdos Y en las ordenanzas de Tenerife y Fuerteventura No cedularios ¿A quién se le ocurrió decir cedularios? ¿A quién? Pues por alusión, el que se sienta aludido Que no sigan diciendo cedularios yo he estado revisando a ver si es que estaba equivocado. Yo tengo muchos, muchos volúmenes aquí de acuerdos de los cabildos, ordenanzas, de las datas. Los tengo muy, muy leídos. No hay tal. Es acuerdos de los cabildos. Los primeros acuerdos de la, de la laguna son los acuerdos de Tenerife. Eso es lo que se conserva. Y en ningún momento se dice cedularios. Son acuerdos. Y los perros de presa que se menciona son perros de presa, y perros de ganado y perros de caza. ¿Cuáles son los podencos? Que cuando se registra el perro de, de, de, de caza, que es el podenco, se le llama podencos, eh, que yo ya publicaré un trabajo que escribí para la revista Todo de Perro sobre el podenco canario, y hablaremos más sobre el tema. Bien, no me quiero extender más. Esa es la expresión. Y me parece que este vídeo es extenso y con todos los matices necesarios para entender lo que es el perro de presa canario. Pero que todo eso está recogido en mis artículos, ya está recogido en mi libro. ¿Y qué pasa? Que yo no estoy reflejando una realidad histórica. Sí, histórica. Todas esas personas que se refieren a los cedularios, que niegan el perro de presa canario negro, de capa negra, y que se inventan historias que no tienen que ver con la realidad, que si los ingleses, que se establecieron, que si no sé qué, que si no sé cuántos, no tienen ni idea de la historia de Canarias, no se refieren a la realidad. Yo fui el primero, por falta de conocimiento, por falta de conocimiento, en mencionar a los perros de los ingleses, que después me desdije y está en el libro recogido, no. Cuando yo tuve conocimiento de los acuerdos, los cabildos y de las ordenanzas y de ese pasado de la, de la historia de Canarias, que es la única que hay, lo demás son inventos, yo recogí amarras, no sabía más cuando lo escribí. Luego cuando empecé a leer los artículos, digo los acuerdos, los cabildos y toda la documentación que existe, que me iba a la universidad, al Departamento de Estudios Canarios, entonces no estaba todo computarizado había que ir a los volúmenes y pasar hoja tras hoja para ver qué es lo que había y de ahí saqué yo todo eso después compré volúmenes bien, entonces en esos textos no se habla de ingleses los perros son introducidos en el siglo XV a principios del siglo XV de la península ibérica pero de España, tampoco de Portugal tengo un trabajo preparado sobre el el, el cao de castro laboreiro que no he querido publicar en ningún momento porque me parecía que no era el momento valga la redundancia y van a enterarse cuál es el origen del cao de castro laboreiro no es de origen portugués es de origen español tengo datos otra cosa es que después se reconociera como perro de cao de Castro, o sea, perro de Castro laboreiro, norte de Portugal. No, es de origen español. Como el perro de ganado de Fuerteventura, que se hizo común a todas las islas, es de origen español. Y los perros de presa eran de origen español. Y el mastín inglés, señor Oramas, el que conocemos... El bullmastiff y el bulldog inglés, su origen, el, como lo conocemos, es de finales del siglo XIX como demostró don Carlos Salas Melero, que sí sabe de qué habla y este señor no tiene tendencia a inventarse. Aunque en una ocasión me escribió una carta que me dijo, y yo le respondí por supuesto, de que un poco de mitología al perro de presa canario no le vendría mal. Yo le dije, Carlos, de la, del perro de presa canario se va a saber toda la verdad. Y yo me empeñé en que fuera así, porque inventar es mentir. Y demasiado se ha, demasiado se ha mentido en la, historia, en la historia oficial, que es la única que llega a nuestros días, eh, en todos los países. Pues por lo menos en el perro de presa canario, que sepamos por dónde vienen los tiros. Bien. Pues esas tres razas que acabo de mencionar, el bulldog inglés, el bullmastiff y el mastiff como los conocemos, se recrea a finales del siglo XIX con perros de toro españoles. Es decir, que los ingleses, esas pocas familias, que muchas de ellas eran católicas de origen irlandés, que se establecen aquí para comerciar, eran factores que ya yo los publiqué, pero este, Ricardo Oramas y Manuel Martín Betancourt de todo eso me parece que es que no saben nada porque si lo supieran lo manifestarían, por lo menos un poco de honradez la, ver, la veracidad no daña nunca la mentira es la que daña y confunde entonces, los ingleses en el siglo XVII, siglo XVIII el libre comercio empezó a mediados del siglo XIX no me lo invento yo Está ahí en un libro, los ingleses en Canarias, el comercio con... Y hay muchos textos, o varios textos, hechos por canarios, no por Manuel Curto Horacia. A partir del siglo, de mediados del siglo XIX, se empieza el comercio ya libre con Inglaterra, Inglaterra con España. Antes, por cuestiones de religión y de diferencias por los dos imperios, estaban siempre a matame y te mataré, y no podían... ¿Entran aquí fácilmente los ingleses? Hay un librito traducido al español de un señor inglés que estuvo aquí vendiendo Biblias. Y a este señor lo metieron aquí cinco años en la cárcel precisamente por cuestiones de religión. ¿No podían deambular aquí por Canarias como les diera la gana? No. Entonces, esos ingleses que dicen ustedes que yo en un principio lo pensé me lo, esto, pensé que era así pues, pues enseguida recogía amarras y en mi libro lo hice constar bueno, lo hice constar en artículos que después se incluyeron en el, en el libro del 91 esos ingleses no tenían los mastines ingleses los bullmastiff ingleses ni los bulldogs ingleses que han llegado hasta nuestros días no tenían esos perros ni sabemos lo que tenían y si no que me demuestren en el siglo XVII, siglo XVIII qué perros tenían en Inglaterra ¿eran esos perros que según Ricardo Oramas y anteriormente también Manuel Martín Petencourt eh, decía de los ingleses y que lo dice allí en el libro de él? No, eso no se sostiene. Tenemos que ceñirnos a la verdad. ¿Qué ocurre? Pues aquí lo que ocurre, y perdonen porque estoy haciendo muy extenso este vídeo, pero bueno, no importa. ¿Qué ocurre? Pues que entre muchos canarios, debido a aquel cubillismo eh, y a ese secundino delgado que tanta animadversión eh, crearon en contra de los españoles, la mayor parte de los españoles que viven en Canarias, no voy a incluirme yo porque yo soy llegado de la península ibérica, pero todos los canarios hijos y nietos y bisnietos de canarios y tataranietos y exi, son descendientes en su gran mayoría de españoles y entre algunos descerebraditos hay cierta animadversión pero si ustedes son descendientes de andaluces y de extremeños y de castellanos castellanos de Castilla no porque fueran del reino de Castilla porque hay personas que todavía se confunden no, andaluces, extremeños vizcaínos o sea, vascos, catalanes pocos, pero lo sabía aquí, de los, desde los primeros tiempos de la conquista y portugueses, eso sabido, los portugueses en Canarias, en el repartimiento de tierras, ahí viene, y lo hacen constar, portugués, canario cuando era aborigen de Gran Canaria, en el repartimiento de tierras, y cuando eran Tenerife, de Tenerife, también se hacía se, se especificaba, Fernando Guanarteme era de Gran Canaria, le diría un repartimiento de, de tierras, como si fuera un español más de la época, un cristiano más, porque más se bautizó. Le dieron tierras en el norte y en el sur en abundancia, porque había ayudado la conquista de Tenerife con, los, con las huestes de, de castellanas. Y los ancestros de los actuales oramos oramas. Y por parte de la familia de mi primera esposa, había oramas también del sur de Tenerife, que descendían, que habían perdido la de por el camino, porque eran descendientes de los doramas que vinieron aquí con los castellanos a conquistar Tenerife, porque una cosa eran los, los aborígenes de Gran Canaria y otros los de Tenerife, que nada tenían que ver. A partir de la conquista y colonización, todas las islas pasan ¿eh? a dominio de la corona española, incluso las que eran de señorío. Bien, el problema está en que muchas de las personas que hablan de los perros, de los ingleses y tal, no conocen la historia de Canarias. Y si la conocen será un poquito así de oídas y leído alguna cosita, pero nada más. Bien, pues a mí lo que más me sorprende, eh, esos canarios, que son minoría insignificante, que tienen animadversión hacia los españoles, pero señores míos, si ustedes vienen de españoles y los que tengan sangre portuguesa, en su origen también en la península, portuguesa y españoles hubo épocas que eran lo mismo, era el mismo reinado. Y aquí se han cruzado los descendientes de portugueses con los descendientes de andaluces, de vascos, de catalanes y de, etcétera, etcétera, de genoveses. Esa es la población, esa es la amalgama que existe en las Islas Canarias. No hay más realidad que esta. Entonces, ya que se dejen de estas tonterías producto de gente poco informada o malintencionada y eso no conduce a nada positivo a la hora de divulgar el perro de presa canario en Canarias y fuera de Canarias, la verdad por delante, que es la realidad y no hay otra así que quede claro lo que es el prototipo racial y la expresión es el prototipo racial, el conjunto no solamente la mirada del perro, no. Ese conjunto, cuando ustedes ven al perro, los ojos, los maseteros, el cráneo, el caño nasal, amplio, ancho, los maseteros bien desarrollados. La papada, que no lo he mencionado, la papada doble de atrás adelante y delante atrás. No formando una bolsa como los mastines napolitanos o muchos mastines españoles. No. Y no allá a caída. No. Y los belfos no muy caídos. No. Recogidos. Más bien recogidos. Eso es el perro de presa canario, señores. No hay otro perro de presa canario. Ese es el estándar. Y el real, cuanto más se aproxime al estándar, mejor es. Y cuanto más lejos esté del estándar, peor perro de presa canario es. Y aquel perro de presa que le llaman canario en Europa, o en América, o fuera, en Asia, que nada tiene que ver o muy poco con canarias, ese no es perro de presa canario y se dan con mucha frecuencia. Y lo venden como perro de presa canario porque se vende bien, porque de lo contrario nadie se los compraría. Un cordial saludo, muchas gracias. Si les ha gustado este vídeo, denle like para ver más. Y pongan un perro de presa canario en sus vidas.